Hola gente, aquí la señorita Atea para su disfrute, se le caducó la licencia del loquendo a que vivan así que tendrá que conformarse con mi voz por el momento, ahora, se preguntarán por qué subo este vídeo, pues porque cumplió su meta de likes, pero esto es el guión original, fue escrito cuando aún estaba la historia inconclusa y que vivan no está contento con el resultado, pero qué más da, seguro que si a este vídeo le va bien saca un remaster apoyado y mejorado para que coincida con el rumbo que tomo la historia original, bueno, sin más preámbulos, empecemos. ¿Y si Eren se enamorará de mi casa? Parte 1. Hola gente, ¿cómo está? Aquí no se emite en vivo o peor en directo, en bibliofilme cómic, no sabía si hacer este vídeo o no, pero ya que la tercera temporada está aquí, sería mejor darse prisa con este fanfic, Eren. X mi casa. Eren ya a la edad de 9 años salva a mi casa y al ver que la chica era linda, se enamora de ella la historia transcurriría similar a la historia original. Cuando el muro María cayó, Hans pone a Eren de tal manera que no podrá ver cómo un titán devora a su madre, no dejándolos con un sentimiento de culpa. Eren, Mikasa y Armin se unen al ejército, porque cuando están diciendo que Mikasa iría a donde Eren vaya, decidió unirse a la policía militar, pero el día después de la graduación, el titán colosal destruyó el muro rosa, y en la evacuación Mikasa quería ir con Eren y Eren con ella, pero no puede. Eren se enoja por eso. Eren ve cómo devoran a sus compañeros, muere Thomas, y los demás, incluyendo a Armin, que no pudo rescatar y fue devorado. La indignación se enoja. Tratando de no perder el control, logra matar al titán. Un titán devora a Eren. Eren en sus estómago ve los cadáveres de distintos soldados y genera un titán con su herida en la pierna. Eren piensa en mi casa, mi casa llega y escucha que todos murieron. Mi casa, creyendo que Eren y Armin habían muerto, decidió suicidarse, pero llegaría Eren en modo titán, Eren ve a mi casa, la reconoce la salvará al matar al titán y la pondría a salvo en el techo a mi casa. Eren al cobrar la razón dice que es esto? Eren ve a la situación y no entiende qué está sucediendo. Eren camina hacia el cuartel general y se enfrenta a los titanes. Eren se ilde su titán y como en la historia original, le preguntarían ¿eres humano o titán? Le decían a Eren, mi casa agarró a Eren, Trepó a la pared y logró pasar. Dispararon el cañón debajo de Eren. La primera la esquivó mi casa, la segunda Eren generó un titán parcial para defender a mi casa. Reiner, Bertoldo y Ann Nieve como Eren y mi casa, huyen de la pared Rose. Mientras huyen, ven al cuerpo de investigación llegar. Así que se esconderían detrás de una casa para que no les vean. Llegarían a la pared de María, sin ganchina, caminando de noche, comiendo vacas domésticas debido a que los titanes solo comen humanos y no vacas hay animales por todo el muro. Mi casa le pregunta a Eren sobre su poder de titán, Eren le dice que no sabe nada, pero entonces recordaría el sótano y cómo recordaron el sótano, irían allí, cuando lleguen al sótano no encontrarán nada, por lo que están enojados y comienzan a tirar todo, arrojan los muebles donde encuentran los tres libros. Tres libros de su padre, después de leer los libros de su padre Eren, cubren el muro María con escombros de casas y piedras. En ese tiempo se enamoran, pasan un tiempo juntos. Tiempo después de que Eren regresa de la infiltración con una tropa del cuerpo de investigación, encontró el muro rosa destruido y el muro de Sina superpoblado. Se va a hacer tropas de conquista de la muralla rosa. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios. Adiós. Eren crea un grupo de revolucionarios como lo había hecho su padre, y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios, nos vemos en la próxima. Es descubierto, se lesiona la pierna y se deja capturar. Lo llevan a donde va bar la barra. Ahora, Rod solo necesita volver a emitir la historia, que era difícil de capturar ya que Ymir lo impedía de vez en cuando. En esta ocasión, Bertoldo está en la policía militar para estar cerca del rey, mientras que Reiner y Annie están en Survey Corps para buscar a Eren. Pero Bertoldo se entera de que capturaron a Erenne, incluso que Kenny Ackerman capturó la historia de Reis. Ymir sigue a Kenny, Kenny lleva a su padre a la historia y cuando Rod está a punto de decir la verdad, Eren se transforma en Titán. ¿Qué hará Eren frente a Rod sabiendo la verdad y mirando a Ymir? 50 likes para la parte 2 Soy Comic y nos vemos en la próxima. Hola gente, gracias a este comentario he decidido hacer la parte 2, aquí vamos. Ymir entró antes de que Historia se inyectara y al ver que se iba a inyectar el suelo Titán le dijo, no Krista no sabes lo que estás haciendo, Krista se sorprendió de que Ymir estuviera allí. En eso Eren se transforma en Titán y mata a Rod Reis. Eso enoja mucho a Historia, Ymir se enfrenta al escuadrón de Kenny Ackerman. Bertoldo ve a los dos Titanes, entra y se transforma en Titán. La explosión hace volar al escuadrón Kenny y a Ymir quien se logra agarra de una columna, mientras los escombros caen. Eren aprovecha para escapar mientras que está cayendo los escombros, Ymir agarra a Krista, Eren se de su titán sin permiso se sube a Ymir, luego de salir de sus titanes e intercambiar versiones, van con Mikasa. Eren, historia, Mikasa y Ymir se escapan y encuentran con Erwin Smith, con esta situación no fue tan difícil hacer un golpe de estado. Bertoldo, se reúne con Reiner y Annie diciéndoles quiénes son titanes para secuestrarlos. Una vez ocurrido el golpe de estado iban a Singanchina, en el camino llegan y rellenan el agujero de la muralla María, cuando aparece el titán hembra. Eren lucha contra el titán hembra, Mikasa ataca su nuca, pero luego Annie endurece su nuca. Cae el titán acorazado, y Mir titán se enfrenta, pero pierde. Reiner la arranca de su titán a Ymir, Annie y Eren estaban luchando, Surber corps iban a ayudarlos cuando una explosión de titán colosal destruye todo y los guerreros logran llevarse a Eren. Erwin ve cómo se llevan a Eren y da la orden de ir detrás del titán acorazado. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios. Adiós. Hola gente. La parte 1 llegó a los 200 likes así que aquí vamos con la parte 5. Aquí vamos. Aquí vamos a la parte 5 de si Eren se enamoraba de mi casa antes de considerar dejar Singanchina para ir por los muros. Eren y Mikasa se fueron de las murallas así mucho tiempo, cuando acusaban a Eren de ser un titán, Mikasa rápidamente reaccionó y tomó a Eren y lo ayudó a subir a la muralla para escapar, se fueron a vivir muy lejos, Eren con su poder titán tapó las dos puertas de Singanchina y Eren y Mikasa se quedaron a vivir allí, reconstruyeron una de las casitas más acomodadas de Singanchina. Y allí se quedaron a vivir un tiempo, Eren fue al sótano de su casa, pero no encontró nada y solo pensó que su padre era un científico loco y le había hecho algo, comiendo animales salvajes que cazaban en la noche es como sobrevivieron mi casa y Eren un tiempo, un día hizo mucho calor, cosa rara en esta región y esta época del año, Eren dijo que no soportaba ese infernal calor. Y mi casa le propone a Eren ir desnudos por la casa. Eren desnudos. Mi casa, sí, como los titanes, a ellos no les da vergüenza. Eren, pero y si alguien nos ve. Mi casa, nadie nos va a ver. Y ya se imaginarán el resto. Terminando esto con resultados sexuales. Volviendo al presente. Annie se topa con Zeke y le pone al tanto de la situación. Zeke se de su titán sube hacia pie Kibana el océano. Eren despierta. Se corta y destruye el barco. Reiner dice maldición ahora cómo volveremos a Marley. Mientras que Erwin Smith y el resto del cuerpo de exploración estaban arriesgando su cuello buscando a Eren. Hasta que Erwin se da cuenta que un titán cuadrupedo va a toda velocidad hacia alguna dirección ignorándolos no hay duda que es un cambiante. Erwin ordena seguirlo. Pieck se jacta de eso y corrió hasta llegar a la muralla océan donde que se transforma en titán y se dispone a matarlo. Del otro lado. Eren en titán se enfrentaba a Reiner de nuevo. Quedando Beto como espectador esperando para transformarse pero viendo a Zeke que se acaba de transformar del otro lado de la miralla océan pero qué está ocurriendo. Zeke se cargaba al cuerpo de exploración hasta que a Erwin se le ocurre ir todos a lo loco disparando bengalas mientras Levi y Mike van por el titán bestia. Y así fue como vencieron al titán bestia Annie se transforma en titán pero entre Levi y Mike la derriban. Piek sube al muro a ver cómo pelean Reiner y Eren y cómo Eren le gana a Reiner. Pieck toma a Beto y a Ymir que aún estaba inconsciente y le dice que se transforme cuando dija. Piek agarra a Eren. Del otro lado Beto se transforma encima de Zeke y Annie y luego Piek los rescata. Están desgastados. Pieck los pone en su boca y solo les queda nadar. Eren ve cómo se van. Eren se va al otro lado y se encuentra con el cuerpo de exploración pregunta dónde está mi casa. Le dicen que no peleo y tiene algo que decirte. Eren se reencuentra con Mikasa y ella le dice que no le ha bajado la regla en dos semanas. Los guerreros regresan a Marley porque se encontraron con un barco en el camino. Y se cuenta lo que pasó. Deciden suspender por ahora la misión. Culpando del fracaso al hecho de que Ymir se comió a Marcel y se la dan de comer a poco. Pasan cuatro años. Nace el hijo de Eren y Mikasa y Erwin Smith planea atacar Marley. Eren se va y se despide de Mikasa y su hijo. Atacan Marley similar a la historia original solo que no se comieron al martillo de guerra revelándose que Zeke traiciona a Marley. ¿Dónde al traer a Zeke a Marley? Con Gabi y Falco de polisones. Erwin obliga a Zeke a usar su sangre para que Eren active la coordenada y así liberan a los colosales. Los Marley estaba alistando sus cosas para ir a la isla cuando ven que del agua salen los colosales arazando con Marley. Se tuvo que hacer una coalición entre Marley Medio Oriente y otro a países para vencerlos quedando Marley en la crisis similar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta que un día llegan en un barco de la nación de Izurugabi y Falco trayendo un mensaje. Las murallas le dicen que si vuelve Marley a intentar atacar a las murallas liberarán a todos los colosales. Los que enviaron no son ni la mitad de los que hay en uno de los tres muros. A los que la familia a Tiber firna un tratado de no agresión con las murallas. Eren iba a morir de la maldición de los 13 años. El titán acatante y bestia se lo dan a soldados que los aceptaron. Mi casa siguió en el ejército criando a su pequeño hijo Eren Jr. Las murallas crecieron como país y Marley devolvió sus territorios a varios países para pagar sus deudas fin. Final alternativo. La parte 1 llegó a los 200 liques así que aquí vamos con la parte 5. Aquí vamos. Antes de considerar dejar sin ganchina para ir por los muros.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 Piek toma a Beto y a Ymir que aún estaba inconsciente y le dice que se transforme cuando dijo. Piec agarra a Eren. Del otro lado Beto se transforma encima de Zeke y Annie y luego Piek los rescata. Están desgastados. Piek los pone en su boca y solo les queda nadar. Se llevan a Eren en la explosión, Mika sabe cómo se llevan a Eren y dice Eren, iba a hacer más esfuerzo cuando sintió algo en su estómago, algo que se movía, dándose cuenta que estaba embarazada. Eren en Marley es dado de comer a Colt. Y mira Galiard y así usaron sus poderes titán para ganar las guerras, el plan de eutanasia de C que había fracasado aún antes de empezar. Pasaron los años, mi casa dio a luz a Eren Jr. y le dice a Erwin que ataque Marley. Pero Erwin le dice que sin Eren no tienen oportunidad, Marley ataca la isla para anexarla a sus recursos posteriormente y ahí es cuando demuestran que las murallas, no están en condiciones de atacar, pero sí pueden defenderse, Dejando William a las murallas al ver que sería un gasto innecesario anexarla a Marley, luego la nación de Izuru llega el día y se alían, pasa los años y las murallas crecen como país. Fin. Con resultados sexuales.